Es una nota de arse. Traté de hacer unas galletas para tu llegada, pero se enfriaron muy rápido. Espero que todavía te gusten. Es un plato de galletas de azúcar espolvoreadas en forma estrella. Están pegadas y a la mesa. Es un microondas. Parece que se le acabó la batería. Hola, recién llegado. Entonces, ¿viste las galletas que dejé? ¿Probaste una? Pueden estar pegadas, pero... Uh, ¿Qué piensas? ¿Qué le dices a Arsiel sobre sus galletas? ¿En serio? ¿Tienes un trozo contigo? ¡Wow! Eso es increíble! Y suena como una molestia. Te diré que, si puedes pasarme en Snowdin, haré un nuevo lote de galletas de azúcar que definitivamente no se pegarán. Una tarea difícil, lo sé, pero realmente creo que puedes lograrlo. ¿Te preguntas por qué no actuó como la deidad absoluta? Sencillo, no puedes jugar un juego sin todos los jugadores presentes. Este puzzle ha existido por un tiempo. Pruébalo, pero te ayudaré si quieres. Pregúntame si necesitas ayuda. Un rompecabezas fácil más tarde. ¡Vaya, eso fue rápido! ¡Gran trabajo! Bien hecho. Rey parece realmente impresionado contigo ahora. Sigue así, compañero. Saludos, humanos. Y bienvenidos a las baldosas de colores insensible. Estas crearán un laberinto que necesitará ingenio puro para atravesarlo. Como medida adicional, no te diré qué hacen todas las baldosas. Buena suerte. Ahora encenderé la máquina. ¿Estás segura de que va a funcionar esta vez? Por supuesto que sí. Es solo, eh, Necesita calentar. ¡Sí! Quédate ahí un minuto. ¡Vamos! ¡Trabaja, vieja! No deberías mirarla así. ¿Puedes hacer que la máquina se sienta avergonzada? Chara... Solo digo que las veces que funciona no serían tan espantosas, si no la miraste como un perro pastor. Chara... De todo lo que hizo papá, esto es lo único que nunca parece funcionar. Una verdadera oveja negra, si alguna vez he visto una. ¡Ese ni siquiera es el animal correcto! Está bien, no debería burlarme de los ojos de mi compañero. Uh, y esta cosa todavía no se enciende. Pasaré a mi próximo puzzle. Eso compensará a este. Hazre Azra se irrita fácilmente si las cosas no salen según lo planeado. Supongo que viene del cariño de mamá. Pero realmente me gusta esa parte de él. Muestra lo dedicado que es a jugar, ¿sabes? Ah, ese es mi tontito. Es una cera de nieve. Hay algo grabado en la nieve de su base. Hecho por Asriel. Es un ágil de nieve. Hay algo grabado en la nieve de su base. Hecho por Chara. Hola, socio. Sí, yo también estoy aquí. Podemos mantener esto todo el día. Bueno, podríamos, pero esto es agotador. Al final, la prueba final del conocimiento. El puente mortal de trampas. En cualquier momento, una serie de trampas mortales estallarán. Arriba y abajo, con solo un pequeño espacio en el medio. ¿Tiene el recién llegado las habilidades clave para superarlo? ¡Veámoslo! ¿Por qué no se enciende? Azriel, te quiero. ¿Pero realmente pensaste que mamá dejaría que papá arreglara el puente? ¿Incluso con una de las cosas que pediste? Oh... Bueno, ella dejó que él hiciera el laberinto... Después de cuántos meses de pedírselo? Tampoco tiene un lanzallamas. Y los árboles de abajo no son solo rocas realmente pintadas. Todo esto del puente es una farsa. Bien, bien. Está bien, soy el dios absoluto de la hipermuerte. No necesito puzzles para hacer mi trabajo. Solo desafiaré al recién llegado directamente. Se acabó el tiempo del ingenio. La magia es el camino a seguir. Humano, si te atreves a pelear conmigo, encuéntrame en el borde de Snowdin. ¡Te estaré esperando! Vaya, se puso muy nervioso. ¿Estaba siendo demasiado dura con él? Ah, no se calmará hasta que todo esto esté arreglado. Sin duda será una pelea, pero escúchame espejo. Los monstruos no son como los humanos, son delicados como la nieve, y un toque equivocado, y... No eres el tipo de humano que pisotea algo descuidadamente. Cuida bien de él, compañero. viajero, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Quieres saber qué hacer aquí en Snowden? En Giri Bills hay comida, en la librería hay información. Si estás cansado, puedes tomar un descanso en la posada. Está aquí al lado, mi hermana es la dueña. Y si estás aburrido, puedes andarte allá afuera y ver a esos niños andar por ahí. Son dos de ellos, hermanos, creo. Llegaron aquí con la Capitana, un día antes de que ella volviera a Waterfall. El pueblo se ha vuelto más interesante desde entonces. Este pueblo no tiene un alcalde. Pero si hay un problema, un niño le dirá a una señorita cabra sobre ello. Así ah, es la política. Eres un niño también, ¿verdad? Lo sé porque llevas una camisa a rayas. Me pregunto si esa cabra es un adulto o un niño. Somos guardias reales, pero no recibimos nada de respeto. Desearía que esos niños nos dieran un hueso. Amamos los huesos. Esos perros son parte de la guardia real. El grupo militar de élite liderados por Todiel. Ella es amable, gentil y hace alucinaciones para todos los de por aquí. ¿Por qué está en un trabajo tan duro y desesperante como ese?